Geometry Dash, es un videojuego de plataformas creado en 2013 por el sueco, Roberto Pala y posteriormente desarrollado por su empresa independiente Robtop Games. Su lanzamiento se produjo el 13 de agosto de 2013 para dispositivos móviles y el 22 de diciembre de 2014, para la plataforma de distribución digital Steam. Este juego utiliza un sistema sencillo de pulsación para controlar diferentes vehículos. El objetivo del juego es completar los niveles. Sin embargo, si el jugador da un mal salto o movimiento contra un obstáculo, tendrá que empezar el nivel desde el principio. De igual forma el juego tiene el modo práctica, que a diferencia del modo normal, se pueden colocar checkpoints que están disponibles en este modo, lo que permite al jugador comenzar en estos lugares en lugar del principio. El videojuego presenta 21 niveles oficiales, de los cuales 18 se pueden jugar a partir del inicio. Las longitudes de los niveles principales en el videojuego son de aproximadamente 1 y 20 a 1 a 45 minutos. Los niveles se clasifican por dificultad, desde fácil hasta demon. En los niveles de usuarios con las variaciones de Asi Demon, Medium Demon, Art Demon, Insane Demon y Extreme Demon. En el juego hay siete tipos de modos para jugar, los cuales se denominan como vehículos y se comportan diferente cada uno, como el cubo, la nave, la bola, el UFO, el UAV, el robot y la araña. En el juego hay varios tipos de portales, estos permiten cambiar de vehículo, cambiar de tamaño, cambiar de gravedad, cambiar de sentido, cambiar de velocidad cambiar de posición mediante el teletransporte y duplicar al icono haciendo que el usuario maneje dos iconos a la vez. El jugador puede recoger hasta 149 secret coins monedas secretas en distintas áreas del juego, como en los niveles oficiales, en los que se pueden recoger tres por cada nivel y que se encuentran en áreas escondidas o desafiantes del mismo, y también en otras partes del juego como en los paquetes de mapas map packs. Al completar uno, cada map pack te recompensa con una Secret Coin al finalizar con este, excepto los Demon Packs, que te recompensan con dos. Hasta el momento existen 70 paquetes de mapa. Bueno eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado este vídeo y si es así, no olviden apoyarme con un like y una suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Adiós. ¡Gracias!